Sí, uh, la dieta típica de Costa Rica consiste de para el desayuno, gallo pinto, que es un plato de arroz y frijoles y para el almuerzo un cazado, que también es un plato de arroz y frijoles, pero en esta ocasión uh, acompañado de una carne o pescado y plátano maduro, es decir, plátano dulce y una guarnición de ensalada. En la tarde es habitual tomar café con pan o galletas. Costa Rica no tiene un postre exclusivo, pero la tapa de dulce, el arroz con leche y las cajetas son postres muy tradicionales que también se preparan en otros países de Latinoamérica. Además del café, se bebe guaro que es una bebida alcohólica similar al aguardiente. También es preparada de la caña de azúcar.